marcharle a ese inquilino, gano más si le marcho a una empresa a que si le marcho a un particular. digo marcharle demandar, presionar, seleccionar. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, Emilio, es que si yo le quiero el inmueble a la empresa, no, yo voy en coche. Ah, o sea, no, no, eso ah. tenés la Ahora, no importa qué tipo de inversión vayas a hacer, no importa qué tan buena sea la inversión, si tú no tienes un asesor muy mal y a mí me da mucha gracia cuando la gente empieza a echarle la culpa al vendedor o a la propiedad por cuando le va mal ah mira que me engañaron porque la propiedad tenía una hipoteca y no me dijeron ah porque la tierra que me estás vendiendo de mí lo que me vendieron tenía una litis o haciendo el dueño o por eso es importante que no importa qué inversión que vayas a hacer tiene que asesorarte de manera legal y esta asesoría págala porque aquí se aprende de dos formas pagando asesoría o pagando con errores De la de pagar con errores mucho más costosa por eso mi amigo Leonardo yo le dije, tú tienes que estar aquí para que le haga los ojos a tantos inversionistas, entre comillas, y con él que se creen inversionistas y lo que están inventando. Y yo quiero que tú definitivamente digas, esto no es un juego de niños, que lo que tienen que hacer es saber bien los números, como te lo estoy enseñando yo, pero también saber bien los papeles y que un abogado te lo pueda revisar. Leo, Leo gracias por eso. Sí, nombre, hombre, me ha muchas, muchas, muchas gracias, gracias hermano. hermano. Muy amable y muy honrado de estar aquí con vos. No, hermano. yo no podía dejar de venir acá y hablar contigo, porque muchas de los abogados, yo respeto mucho lo que estás haciendo, te admiro muchísimo. Ojalá los abogados, primero de los pocos abogados que andan así y, y se les cree y, y se ah. ganan el respeto, pero los abogados dan una corbata una cosa para aparentar. Este hombre convence con el conocimiento, no con la apariencia. El conocimiento que he conseguido en tu canal es muy amplio. Parece mentira. Me sorprende mucho cómo tú has podido lograr 130.000 mil suscriptores en un canal de temas legales inmobiliarios. O sea, cuando pudiera considerarse un tema aburrido, porque tengo que decirlo así: hablar de derecho inmobiliario es como que sin va a haber eso. Y tú tienes tantas personas que te siguen, de las cuales te han dado la gracia, que casi por tu consejo han tomado buena decisión: agentes inmobiliarios, instructoras, clientes, vendedores, compradores. Y eso es lo que yo quiero que hoy que compartamos con, todo, con toda mi audiencia, que no es tan grande como la tuya, pero es muy buena. Es muy juiciosa. Hombre, muchas gracias, Emil. Bueno, inicialmente te cuento, eh, la corbata me la quité hace muchos años. cuando importante es el conocimiento y sobre todo la asesoría. Y respecto del por qué un canal de Derecho Inmobiliario eh, de pronto crece, estás es porque no, yo no comparto la ley como lo principal. La ley es el soporte de las decisiones que uno toma. Y por eso es que me agrada mucho estar aquí, Emil, porque tú le dices a las personas eso, tomen decisiones de in, eh, inversión inmobiliaria, pero soporten todo eso en, en, en algo jurídico, en algo que les permita tener seguridad para el futuro. La casuística en el canal de YouTube es lo que hace que sea ameno. Sí, me da mucha alegría. Yo, yo te empecé a seguir y casualmente me mandó a mandó Mira, alguien de, de Colombia te mencionó cuando dije que... No, mira, yo también lo sigo, y es porque te hablé y cuando vine a Cali, hace como tres o cuatro meses te visité, o sea, te conocí, te saludamos, hoy no pude dejar tampoco este viaje de llamarte, y me da mucha alegría porque yo creo mucho en la, en la parte formativa, la gente, claro, nosotros vivimos de, las, de, de nuestro servicio tú cobras tus honorarios, yo cobro los míos, pero cuando tú enseñas a la gente, aunque no cobre, que es lo que estamos haciendo ahora, tú estás dando un, un gran servicio a, a ciudadanos, eh, social, porque... ¿Cuántas personas caen en manos, en manos de, de desaprensivo, de, de malas personas que lo hacen por maldad, otros lo hacen por ignorancia y ponen en, su, en riesgo todos sus su, su ahorros, fracasan por una mala asesoría inmobiliaria, en este caso por una mala asesoría, asesoría legal? Y tomando en consideración los tres elementos que, que acabo de mencionar, ¿a ti qué te parecieron esos, esos tres tipos de inversión para el 2023? Me parece muy pertinente y sobre todo, sabes, el tema de cliente. O sea, yo lo veo a diario... Que las personas por funcionalidad no, no requieren grandes espacios. Para evitar movilizarse, prefieren alquilar un inmueble, una parte del inmueble, compartir algunos servicios. Así que para mí el Conin es una gran alternativa. Pero vamos a ver un poco en materia del de orden que tenemos. Primera recomendación que les di a todos ustedes: invertir en propiedades que puedan rentarse fijas para una familia residente. ¿Cuáles son esos riesgos? Porque así que en Latinoamérica hay muchos riesgos de tú alquilarle a un padre de familia a una familia que posiblemente pierde el trabajo y de repente no te puede pagar la renta. Ese famoso modelo de, del señor Barriga y don Ramón, que tú le compras una propiedad y se la renta a alguien. ¿Qué riesgo? Porque dije, esa es mi recomendación, ahora, todo es riesgo. Siempre dice alta rentabilidad, bajos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo lo podemos bajar con materia legal cuando se habla de invertir para, para rentar eh, renta fija Bueno, hay dos riesgos. El primero es el económico, que pues... Que ya no pueda eh, solventar, pagar el, el, el valor de la renta. Mira, Emil, yo sé que la tecnología ha hecho que ya no sepan, sé, por ejemplo, los fiadores, los co-deudores. Realmente los fiadores y co-deudores sí son personas que permiten que en el evento que un padre no pueda soportar la, la, la carga económica, venga, el fiador es el mejor cobrador. Ese es el mejor cobrador. Y eso invita a que el padre de familia pueda tomar decisiones rápidamente. Si yo ya sé que no voy a pagar renta, pues no me voy a quedar allí un año o dos años eh, en el inmueble sin pagar la renta con la presión del coedor, por lo menos el, el, el... O sea, el el, el, el, el, el, el garante, el creador solidario, que el que tú no le puedas hacer queda mal porque so, si sos responsable y si tú no pagabas. Exactamente. Aquí en Colombia utilizamos la figura de, del coedor o del creador solidario. La figura del creador es, es un nombre más bien genérico, lo conocemos como algo genérico, es una figura jurídica pero genéricamente hablamos como fiador, eh, Realmente la figura más apropiada es el solidario, el deudor solidario o el codeudor. Y esa persona cuando, la, cuando el inquilino cae en Mora, el, el codeudor, el, el, el deudor solidario, sí es el doliente que dice no, no, no, yo prefiero que vos tomes una decisión. Es que la peor decisión de un padre que está en Mora es permanecer en el inmueble agrandando la deuda. Y lo que a mí me parece es que hay que tomar decisiones rápidamente financieras y no agrandar la deuda, salir rápidamente. Ok, pero eso está muy bien, pero ahora, toda inversión tiene riesgo. Inversión sin riesgo no existe. Exactamente. O sea, que lo que vamos a ver, ¿cómo podemos bajar ese riesgo? Una persona que compra un apartamento, dice, miren, me convencí que quiero comprar un apartamento, lo voy a poner en renta, se lo voy a alquilar a un papá, mamá y dos hijos. O sea, un, una unidad, una familia normal. ¿Qué tiene que tomar en cuenta? No para desaparecer la, la, el riesgo, para, para bajarlo. Para bajar el riesgo, yo como propietario en mí, en no, ese no, contrato, en ese contrato, yo soy propietario. Mira, a mí a mí me encanta. Si el carro mío se me va, yo lo llevo a un taller de carros. Si yo voy a alquilar un inmueble como propietario directo, yo lo llevo al taller de los inmuebles, que es una inmobiliaria. La verdad es que en una inmobiliaria, por un valor que inclusive puede ser mucho men, muchísimo menor que el riesgo, me lo van a administrar con un seguro. Yo soy hincha de las compañías inmobiliarias. A mí me interesante que me dijiste, ¿a qué seguro de, de, de alquiler? Aquí hay seguros y fianzas de arrendamiento. En República Dominicana eso no existe. Ojalá yo que pueda tener esa opción para mis clientes en República Dominicana. ¿Cómo funciona eso del seguro de fianza y de alquiler? Eh, es, muy, es muy bueno. Eh, existen de forma individual, que yo con la parte individual yo tengo mis prevenciones. Porque uno como, como propietario no sabe el, el, el, el uno a uno las cositas las pequeñas cositas que pueden llegar a incluirte en el futuro puedan objetar una reclamación. A mí me gusta más cuando la inmobiliaria es la que administra tanto el arrendamiento como administra el seguro. Yo simplemente me encargo de sentarme a esperar a que me llegue la renta. Entonces, eh, las compañías inmobiliarias tienen un seguro colectivo con compañías aseguradoras y estas compañías aseguradoras responden en el evento en que el arrendatario deje de pagar. Me parece muy interesante cómo tú puedes indicar ese riesgo. Yo, como yo lo hago, esto prefiero que mi renta, la, el contrato de renta, me lo firme una empresa. O sea, son dentro de mi estrategia. Por ejemplo, ok, pero va a vivir un Juan Pérez con María y sus dos hijos. Sí, pero ¿qué pasaría si yo le alquilo ese apartamento a la empresa Juan H&M Corporation? Y la empresa H&M Corporation pone a su gerente en ese inmueble eso está dentro de su paquete laboral. Es una estrategia que yo uso mucho. Mi inquilino es la empresa y quien ocupa es su empleado. Si mañana ese empleado lo cancelan, posiblemente la empresa pondrá otro gerente. Pero lo más importante en eso es que ninguna empresa, para decirte, es prácticamente imposible que una empresa te quede mal. Porque la contingencia, o sea, el impacto, el riesgo, pero para la empresa, de generar una demanda, ante un alto, un inquilinato es muy alto. O sea, en buen, buen latino, si yo quiero marcharle a ese inquilino, gano más si le marcho a una empresa a que si le marcho a un particular conmigo marcharle demandar, presionar seleccionar, ¿tú qué piensas de eso? bueno Emilio, es que si yo le alquilo el inmueble a la empresa, no, yo voy en coche ah, o sea, no, no, eso ah, tenés toda la razón ah, eh, No y, y de verdad que es absolutamente muy válido pero hay una realidad eh, las cinco ciudades de América Latina donde más se alquilan son Bogotá, Santo Domingo Cali, Medellín y Quito es un buen dato Sí, es del Banco Interamericano Santo de Domingo, San Julio. República Dominicana? Eh, Santo Bogotá, Santo Domingo, Cali, Medellín y Quito. Es que aquí en donde estás es la tercera ciudad de América Latina y el Caribe donde más se alquilan. Pero interesante interesantes dato, que yo no lo tenía. Si vas a invertir en propiedades para la gente fija, pues tú tienes ya las cinco ciudades donde, donde más demanda hay. Exactamente. Y ahí tú tienes tener información para decir, ¿para qué yo voy a alquilarlo en un lugar donde no hay demanda? Aquí se sí demanda. Imagínate, Bogotá, Santo Domingo, Alima, entonces, ahí entonces tiene que buscar que en esas ciudades cómo está el régimen legal para saber si la efectivamente eh, es seguro, como quiera. Para eso hay que buscar un abogado porque cuando tú compras una propiedad y alquilas tiene que asesorarte porque tiene que prepararte para lo que pasa. O tiene que saber qué hacer en caso de que suceda algo que tú no quieras. ¿Cómo qué? ¿Cómo que? que el inquilino no te pague? ¿Cómo que el inquilino te haga un daño dentro del inmueble? eso es otra. ¿Cómo que el inquilino te alquile la propiedad? Y le voy a decir algo, yo tenía toda la experiencia del mundo, 25 años de experiencia, y a mí un inquilino duró un año sin pagar. O sea, nadie está exento, como es un refrán, nadie mueve motón. O sea, nadie está exento de que te pague algo. De hecho, yo cometí un grandísimo error y voy a pasar otro punto para no entenderme tanto, de que fue tanta la desesperación, fue tanto el abuso de ese inquilino que yo entré a la propiedad. Porque se pasó cuatro meses que nunca me contestaba y la persona se fue de la casa, dejó la, o sea, todo su mueble ahí, pero se fue, nunca me apareció, me decían los vecinos, pero aquí no, tiene, aquí no hay nadie, yo me metí, rompí la, la llave, entré a mi casa, y no habían pasado dos horas con la presión inquilina. Cuando yo llamo, a mi me dice él, vamos para la policía, y yo, policía es esa casa mía, llamo a mi abogado, y el abogado me dice, Emilio, tú no sabes lo que vas a hacer, ¿Cómo que, que? esa casa mía, ese señor puede decir que tenía un millón de dólares en la gaveta de izquierda, de la visita de noche y tú vas preso, tú tienes que probarlo de que ese millón de dólares tú no te lo tomaste fíjate lo que, lo, que, lo que comete uno errores cuando se desespera y hasta yo, que tengo experiencia cometí ese error y se lo dejo como, como, como lección para que aprendan también de mis propios errores, al final dije vete, no me pagues hasta los bombillos de la casa se lo llevo. o sea, porque hay de todo error número uno que cometí ahí, que se lo alquilé a una persona que resultaba ser hermano de una amiga mía y para mí fue bueno y e válido que era hermano una amiga y una amiga me dijo Emil somos adultos si él falla que sea responsable este es importante la depuración de, de ese inquilino próxima inversión coliving en, en, en Colombia es muy común el coliving en República Dominicana de hecho creo que no existe el primero yo conocí el coliving fue en México y, y después lo, lo entendí bien fue aquí en Colombia sobre todo en Medellín en Medellín es una ciudad de muchos nombres digitales muy tecnológica y la gente le gusta mucho vivir en Medellín, porque es muy de esa línea. ¿Cómo tú ves la inversión eh, de Colibin y qué consejo tú le puedes dar a una persona que quiera invertir en Colibin? Bueno, los Colibin en Colombia han existido por desde eh, del año 48. Oh, pues, mira. Eh, o sea, no, que es que no entonces... no, no, no, no, no, no, mira, lo que ocurre es que ahorita ya tenemos eh, Colibin con esteroides. Antes se llamaba, antes se llamaba inclinatos pensiones, eh, sí. ¿cierto? Ay, fue variando un poco entre los años 80 y, los, y en los 2000 empezamos a alquilar apartaestudios estudios, que era una unidad privada sin sí, independiente. El co ya se redujo más las habitaciones. Volvimos a lo que era una especie de, de, de la vecindad. No, la vecindad no, porque... Son unidad, como los dormitorios de eh, universidad universidades, ¿no? pero ya ciudadanos sin ser estudiantes. Sí, ¿no? y comparten servicios y buscan que, que muchas personas simplemente tengan un sitio donde habitar, donde pernoctar, porque la verdad es que casi no permanecen allí, solamente pernoctan y comparten servicios, pueden compartir el área de, de, de lavado, pueden compartir la cocina, comparten la sala y si sí buscan un ambiente muy social y muy ameno, entonces sí se han vuelto muy interesantes. Lo que ocurre con el coliving es que estas personas y todas personas somos un mundo distinto. Lo más importante de un coliving, junto con el contrato de arrendamiento, es una muy buena regulación en mí. Por ejemplo, los Colini, los servicios públicos son compartidos: internet, el internet, el agua, la luz. Y si de pronto llega la niña o el chico y quiere llevar a, a vivir allí a su novia o a su novio, ya va a haber un desequilibrio económico va a haber una modificación a la ecuación económica del contrato hay una mayor demanda de servicio claro y por eso es que los contratos de arrendamiento tienen que tener esas ese tipo de regulaciones mira yo conocí un colibín en donde una persona llevó trabajaba con truchas comercializaba truchas ¿sí? mil no comercializaba truchas llevó un una con una nevera y eso disparó la energía entonces este tipo de cosas hay que aprenderlas a analizar son es muy interesantes porque fíjate que el Colim, en calidad de inversionista, tú le estás invirtiendo a un negocio que te va a dejar una utilidad. La utilidad o, o ganancia es ingreso menos gasto. Si de repente a ese Colim se le dispara la energía eléctrica porque una persona está eh, cultivando lucha, es que no, no. o se le dispara no. el gasto porque una, una mujer se puso a, a hornear pasteles y venderlo eh, a través rápido. rápido, Entonces los gastos se suben y te bajan. Claro, el... pero mira, yo no quiero decirte, ¿eh? yo no quiero... Eh, no es malo, mucho cuidado, no es malo simplemente que uno tiene que aprender a regular porque se le puede ir a, allí la, la inversión fíjate a mí, hace un tiempo no sé, allá en República Dominicana pero aquí, por menos en la ciudad de Cali aquí en las capitales, habían unos car eh, patinetas y entonces en la aplicación habían personas que cargaban las patinetas ¿y en dónde crees que las cargaban? en áreas comunes, entonces claro al propietario se le disparaba y no se dan cuenta, entonces chicos una muy buena regulación de, de los contratos de arrendamiento de Colín para que haya eh, armonía también en el tema de la convivencia. Porque si no tienes una muy buena convivencia, un buen reglamento de convivencia, las personas se te van a aburrir. Y también la circulación de personas pues no es bueno Lo importante es que las personas se sientan a, a, a, eh, tranquilas en, en, en habitaciones, que puedan compartir espacios. Por ejemplo, regular un poco el tema del cigarrillo. No todo el mundo fuma. Regulación, eh, son, el éxito de los coliving son regulaciones. Y eso que tú me acaba de mencionar de la óptica del inversor de pues yo no voy a vivir en el coliving, yo lo que quiero invertir. Sí, pero ¿qué pasa? Si tú empiezas a tener una convivencia eh, tóxica, negativa, ¿qué va a pasar? La gente se te va a ir. Sí. Entonces empieza la desocupación. Y si el coliving no tiene una alta ocupación, va a facturar menos. Y si factura menos, pues tu inversión no va a ser tan rentable. Entonces, el coliving bueno es ese coliving que todo el mundo quiere estar ahí el que hay lista de espera para por favor yo quiero vivir y no estamos llenos pero lista de espera para cuando se vaya el próximo tiempo pase, que eso pasa ¿sí? hay colibin que hay lista de espera porque la gente en el colibin, el consumidor final, en este caso el inquilino no compra, o sea no renta un servicio quiere vivir una experiencia de vivir en una comunidad que le sume, fíjate tan interesante el inquilino de ahí no le interesa que tan grande chica sea la habitación lo que le interesa es la comunidad que ha generado ese colibrin, con quién voy a reunir, si el internet de ancha de banda alto, si, si tengo la gente es cool, cool, si voy a hacer buenas relaciones, si voy a hacer negocios a nivel de networking, si hay actividades en los fines, o sea, todo eso es lo que dice, ah, yo quiero vivir en esa comunidad, yo quiero ser parte de esa comunidad. Los colibrin exitosos son los que crean una manada, los que crean una tribu, donde la gente dice, yo soy parte de este grupo, inclusive... Los coliving buenos te depuran bien para poder mantener ese mismo estándar. Ah, tú vives en el coliving, Ah, pero una persona muy... que bueno, Te aprobaron como un club. Es prácticamente como un club. Entonces, cuando todo eso se da, tú puedes decir, yo voy a cobrar un poco más, porque la gente quiere vivir aquí. ¿Y por qué el coliving es muy bueno? Porque el es la renta más alta por metro cuadrado después de los cementerios. O sea, el, bueno, el metro cuadrado más caro del mundo es el de cementerio, pero ese se vende, no se alquila. Pero el Colibn es el metro cuadrado más alto que hay. O sea, tú estás alquilando por 500 dólares una habitacióncita de 12 metros. ¿Qué 12 metros? sí 12 metros. Ahora, la persona no está pagando los 12 metros, está pagando el internet, está pagando el O sea, todo ese servicio y que la persona puede decir, ni siquiera me tengo que preocupar por pagar, porque me lo descuenta de la tarjeta de crédito cada mes. Uh -huh. Entonces es muy importante lo que tú acabas de mencionar porque... No lo había tomado en cuenta. Si no es una buena convivencia y si todos estos factores no se toman en cuenta, entonces pues las la es malas. Entonces, recomendación: si vas a invertir en un colibrín, empiezo a pedirle las la regulaciones de ese colibrín, que no va a administrar, qué experiencia tiene ese, administrando otros colibrín. Emil, te quiero interrumpir, qué pena. La personalidad del colibrín. Fíjate, Emil, que hay colibrín que solamente son para chicas. Hay colibrín que solamente son dedicados a esta universidad que está aquí al frente. Y eso le hace hay coliving que está más orientado a digital, ¿no? Más, más digitales. Y otro ah. para personas ya de edad. Por ejemplo, una persona de 50 años no va a vivir un coliving con un, un pelado de, de 23. Sin embargo, ese 50 años quiere estar con, con personas de su propia generación y Pero para qué una persona de 50 años va a vivir eh, un coliving? Sencillo, divorciados. Una cosa más triste para un hombre de 50 años que vive en un apartamentico solo ya después de viejo. Mira, te va a contar el colín más chistoso que me he encontrado yo. A ver. Un contrato de colín que dice, eh, un convento de monjas. Un convento de monjas, las eh, recoletas, eh, resulta que tienen mucho espacio. Y entonces decidieron alquilar las habitaciones una, a personas muy adultas. Personas que... ¿A un convento? Eh, un convento. Y fíjate que ellos tienen regulación de, las alimenta de, la, de la alimentación, a la hora, todas comen. Bueno, hay hasta tal... que se pone a pensar un convento es como si fuera un político es que, claro, es que es, sí, pero fíjate que por fuera, personas que no son de la comunidad, sino gente, pero muy adulta era la característica, gente que de pronto tiene mucho dinero, que no quiere irse para una sentadera, se pueden valer por sí mismos No, y sobre todo que esas personas son, porque el tema del co es estar a la misma, o sea, con gente de tu propia estilo, o sea, sí. es como un club. Silencio, mil tranquilidad, paz. Y que tú vas a tomarte un café y puedas hablar con una amiga, con un amigo, con, o sea, es un tema de comunidad. Sí. Y por eso el concepto de Colibin, lo que vende es una comunidad. Vámonos a la tierra. Y ahí sí hay el problema. Cuando tú compras una tierra y aparecen 300 herederos, 4 demandas, y, y ahí como que se te da el ánimo de decir, ¿por qué comprar tierra cuando puedo comprar un apartamento? ¿Qué toman en cuenta para que la tierra no sea un dolor de cabeza? Bueno, mira, más la tierra, a mí me parece que a veces nos asustamos mucho cuando encontramos cosas raras. Y, y a mí eso me parece triste porque eh, cuando vos ves todo ese enredo que a un heredero le toca el cero coma tanto, te puedes imaginar una cantidad de herederos dificultades que uno dice, aquí va a haber un problema. no, no, hay que asustarse. Para mí el primer paso es coger el certificado de tradición del inmueble y rastrear la tierra con las personas que están involucradas. Si persona hay una que está reportada reportada la lista del OFAC hasta ahí llegó yo llegó yo, no, lista la lista de la lista OFAC y la lista OFAC la Mira, esa lista es quizás la... Eh, Narcotráfico, terrorismo. Eh, todo esas eso. financiaciones, mm -hmm. todo eso, Emilio, O sea, mira, yo... Mira, yo no un, me he eso. ¿Tú haces ese, ese estudio? Sí, claro, mil No, eso lo puede hacer cualquiera, hombre. Yo te doy ahorita en el enlace. Eso lo pueden <risa> hacer ustedes. eso es lo que encuentran en mi canal de YouTube. Okay, Facilidades bien. para que ustedes puedan hacer también las cosas. Eso, cuando yo identifico que el que está limpio, a modo de ejemplo, un, unos herederos y una señora estaba metida en la lista Clinton, pero igual a los demás, y era heredera. O sea, eh, no, no tenía nada que ver con la herencia, porque la herencia venía sana de su papá, pero el hecho de estar allí la bloquea a los demás frente a bancos. Desar, ¿sí? o sea, eso es un Henry que, que todavía está allí, y definitivamente yo paro allí. Y le digo, si usted quiere, seguimos, pero depende ya del tipo de inversión que vaya a hacer. Hay personas que quieren comprar una propiedad un terreno pero no tiene título pero tiene carta constante no sé cómo en Colombia allá se llaman carta constante como el derecho de posesión pero aún no tiene título o sea donde no quiero entrar en tecnicismo porque aquí sí cumple el tema de tecnicismo legal mi país depende del tuyo pero una persona que compra una propiedad y no tiene título y tiene una posesión pero esa posesión ah, está avalada por un contrato de mi abuelo aquí en el pasado él, eran palabras de ayer, o sea, Polano me firmó, me vendió, me firmó acá y tiene 45 años ocupando esa propiedad. Y para todo el pueblo es el dueño legítimo, pero quizás no tiene título. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, problema? en Colombia, por ejemplo, el 60%, según un informe de la Superintendencia de Notario de Registro, el 60% de los inmuebles tienen falsas tradiciones. Y la falsa tradición, ese nombre falsa tradición, uno dice, pues pucha, aquí hay un delito. La palabra falsa tradición es de que la persona que aparece allí es titular de dominio incompleto, le falta algo, le falta algo. Y las cosas se pueden dañar. Si tú me dices, listo, palabras de galleros, ya de hace 50 años, hermano, nos está cogiendo la noche para adelantar el proceso de adjudicación, de, de, de prescripción para que la persona se convierta en propietario. Cuando yo veo eh, cosas así en el certificado de tradición, uno lo que hace es, ¿en cuánto le están vendiendo el lote? No, se lo están vendiendo, el sitio vos, en, en 300 mil dólares. Ok, entonces, baja eso, 10 mil dólares para que esa parte sea lo que usted va a gastar en temas de prescripción. Bájale, bueno, es que en, es difícil la conversión, pero por lo menos aquí en Colombia para adelantar un proceso de prescripción, uno paga a un abogado 10, yes, 15 millones de pesos, 20 millones, yo le digo a mi cliente, más bien, adquiera el documento, adquiera hagamos el contrato, hagamos, adelantemos el proceso, y más bien si tenemos problemas con el tema del abogado posesión para que tengamos que pasar la prescripción, les cuento lo que puede llegar a costar el, el, el abogado. Es decir, Emil, las cosas no son tan complicadas, simplemente hay que saber ubicarse, si, cuál es la salida. La prescripción es una de ellas, hay que sanearlo por otros lados. Fíjate, Emil, otro gran problema. En los últimos 20 años, en Colombia se ha actualizado mucho las oficinas de registro. Y en las oficinas de registro, cuando llega una escritura, están rechazando escrituras por algo que no tiene que ver directamente con algo jurídico. Las áreas. ¿Vos sabés lo que sacarle el área un paralelogramo? Emil. No, no. O sea, a mí cuando me tocó la primera vez Emil, me tenías porque claro, cuando uno ya ve el efectivamente allí cobraba un pedazo de terreno y tocaba que hacer una actualización de linderos. Entonces eso son cosas que, que se pueden sanear. Eh, Emil, no es que no no es que la tierra esté mal. No. Hay que saber ubicarse para poder sanear. Y si uno ve que el problema va a demandar costos, uno calcula cuánto puede llegar a ser el costo necesario y la gente eh, lo rebaja de los precios y me parece que es una buena alternativa para no en el negocio. ¿Tú has tenido oportunidades de, de encontrarte con situaciones tan las más complejas, así, ah, de tema no. de, de tierra? Porque hay muchas historias del tema de tierra. ¿verdad? Ah, no, mil muchas, muchas. Pero, por ejemplo, aquí se me viene a la cabeza alguna. Eh, en el, eh, un cliente mío, yo trabajo con, con inversionistas. Me dice, Leonardo, tengo estas tantas hectáreas de tierra, una finca. Y entonces me dice, por favor, haceme el estudio de títulos. Porque, Emil, sin estudio de títulos, uno no puede seguir. Eh, me dice, Leonardo, ¿cómo lo ves? Yo le digo, ok, este inmueble es un lote de tantas hectáreas, pero en el año eran tres lotes y hubo un englobe. Y después, cuando yo veo el certificado de tradición, decía englobe, primer acto englobe en el 83, y en el 84 decía aclaración del englobe. Y siguieron con venta, y aquí ya digamos que llegamos hasta el año 2000, hasta hace poquitos años. Cuando yo veo en el certificado de tradición englobe y al lado aclaración, yo digo: Yo no puedo aclarar un englobe. Cuando un englobe queda mal hecho, no es susceptible de aclaración. Se tiene que anular la escritura y volver a escriturar. Entonces allí lo aclararon, no, eh, había un vicio. Y aunque tú no creas ese viso, hace que el inmueble no exista. El inmueble como tal, el lote mayor no existe, todavía sigue siendo lotes. Entonces nosotros le dijimos, vea vamos a hacer una cosa. Sí. Lo mismo, valoramos cuánto puede llegar a ser en el futuro, el valor de una prescripción. Los clientes dijeron, se la rebajamos pues ya que este man llegó a ver la cucharada, le, regaza, le rebajamos esos 20 millones y el pago del, del, del negocio quedó sujeto a que el registro pasara. Y, y, y mi cliente dijo, sí, yo no le suelto un peso hasta que pase la situación en registro. Y es fue la alternativa y se salió. Fíjate lo importante y me encanta uh, hablar contigo, Leonardo, porque con toda la experiencia que yo tengo, de años que me acompañan, cuando yo no sé algo, yo busco ayuda. Y la gente cree que se la sabe toda porque vieron dos o tres libritos, le dieron dos o tres libritos, dos o tres cursos, porque han hecho dos o tres inversiones. Sí, los asesores se pagan. Se aprende o sea, los errores cuando tú no pagas una asesoría salen mucho más caro fíjate cuando tú vas a comprar tierra buscarte una asesoría, claro hay propiedades que tú vas a comprar un lote en una organización quizás no es tan complejo o sea, es ver el título y decir que todo te tengo tiempo, pero cuando tú vas a comprar 10 50, hectáreas, 50 mil hectáreas sea ya una finca o sea, hay más complejidad y al final del día la asesoría va a ser en función a la, a, a, a la, a la necesidad y tu servicio va a ser en función a lo que no relevancia son a tu servicio. De repente una asesoría de una propiedad sencilla te cuesta poco y una de una propiedad más compleja, o de una misión más compleja te cuesta un poco más. Pero al final, siempre paguen asesorías porque es como un seguro. Nadie se quiere enfermar porque todo uno tiene un seguro. Nadie anda en la calle manejando sin un seguro de carro. Nadie sale por la calle sin un seguro de salud. Entonces, es un seguro. Ah, que si te enfermó, si te enfermaste, ya está el seguro. Si no te enfermaste, bueno, no te enfermaste. Y eso nosotros tenemos que tomar en cuenta como inversionista. Tenemos que pagar asesorías cuando solamente tenemos que un buena gente. Y eso de que vender yo por mi cuenta o comprar yo por mi cuenta, eso es prácticamente eh, ahorrarse en, en el insumo menos necesario. Qué bueno que te tengo aquí, Leonardo, porque cada vez que hablo contigo y que te sigo, más me doy cuenta de la necesidad de tener un abogado cerca. todo lo que yo sé bastante de derecho inmobiliario, no puedo nunca decir que sé más que tú. Nunca puedo decir ya yo lo puedo hacer solo. Siempre es bueno buscar una, una, un abogado que te ayude, sobre todo un abogado. Y en el caso tuyo, que yo creo, lo que no me gusta es que te especializaste en derecho y en derecho inmobiliario, porque el derecho, como la medicina, un médico general, no un médico general, pero un médico eh, cardiólogo, un eh, oftalmólogo, un, un, un, un endocrinólogo, todos son médicos, pero son diferentes. Si yo tengo un dolor en el pecho, yo no voy a un médico cirujano, yo voy a un cardiólogo. Un ginecólogo no te va a siquear el pecho. O a sea, un hombre no ve un ginecólogo. Y sigue siendo médico. En el caso de tuyo le pasa mucho lo mismo. Los, cuando buscan un abogado, busca un abogado general, o un litigante, o un comercial, no, busquense un abogado que tenga especialidad en derecho inmobiliario. Porque la mayoría de los abogados no saben eso. No pueden saber porque son litigantes. Están el día entero en un, en un estrado. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un estrado? Eh, Mil hace... Hace rato, por unos cinco años, más o menos, y eso porque me tocó. O sea, es como que yo tocó. tengo una demanda judicial, educativo, no sé de eso. A mandarme un título, revisamos y yo te resuelvo eso inmediatamente. Siempre busquen un asesor y un especialista. Vamos a las preguntas, vamos a empezar las preguntas porque esto se pone bueno. Eh, en Villamella, en San Domingo Norte, me dijeron que vinieron un terreno, un solar, un lote 10 veces. Mira interesante. Villamella es una zona popular de República Dominicana me dijeron que hay una persona que vendió el terreno 10 veces. Yo he escuchado mucho eso. Una persona que puede vender varias veces una propiedad. Y de eso, gente que inclusive no son los dueños y con títulos falsos o con documentos no tan claros pueden eh, vender varias veces una propiedad. ¿Tú he escuchado eso aquí en Colombia? Sí, claro, mil Y hay veces que inclusive arrendatarios que se hacen pasar por dueños y venden el inmueble. O sea, o sea en, en Colombia es un país sui generis, con pues, Muchas cosas, o sea, y mira que en Santo Domingo también. Sí, mira. ¿Y ¿Qué, qué recomendaciones puede dar una persona para que no le para que estés consciente de que está frente al cliente al cuitero real y que no está en el número onceavo de los de los estafados para el que compra? Sí, para el que también mira, uno tiene que ser muy precavido. Definitivamente, así como vos decís de que se necesita un abogado para, para la parte jurídica, uno necesita un inversionista inmobiliario como vos que le permita a uno, digamos. Eh, consultémoslo en, eh, en centrales de riesgos, veamos, por ejemplo, sus antecedentes en la policía, son páginas públicas. Es interesante, claro. la, la, si una persona, si una persona no está muy, tiene cuatro fichas policiales, pues el inmueble puede estar muy bueno, pero pues, pues, como que te asusta. No, oh, Emil, mira, una <risa> cosa tan simple como esta. Yo antes no, no creía mucho en la autenticación porque la autenticación en notaría eh, no, no, le daba, no le imprimía más autenticidad. Pero resulta que al cambiarla con la tecnología que existe el sistema biométrico, entonces ya uno va a la notaría, el tipo coloca esto, la huella, la huella va hasta la superintendencia de, notar, eh, de la registraduría del Estado Civil, te devuelve el dato y te dice si sí, es. Entonces eso hace que definitivamente todo lo que usted más pueda autenticar es mucho mejor porque te queda incluido el registro y para temas penales en el futuro, mejor dicho, el ladrón le huye, si vuelve a decir vamos a la notaría ya te va a empezar a huir por no quedar allí. En te pantalla. voy a dar un dato, mira, y esto es ejemplo que voy a poner posiblemente muy fuerte, pero para es que me entiendan. Eh, tú, tú vas a una discoteca, un soltero con a una discoteca, se encuentra una rubia despampanante, de una mujer que tiene todas las miradas de, la, de la discoteca sobre ella, y de repente tú tienes la capacidad de don Juan que la levantes y se van, se van para un motel. y de repente al otro día ya tú te das cuenta de lo que pasó y mañana te dicen, oye, tú sabías que esa, esa muchacha tiene sida. ¿Cómo? Sí, esa muchacha tiene sida. ¿Te ¿Echaste protección? No. Y en ese momento te entra un frío y te dice, que he me desgracié la vida por un momento de debilidad y por no tener protección. Pongo este ejemplo tan drástico para que me entiendan, porque a todo el mundo que yo dije eso es, wow. ¿Qué Exactamente le pasa a uno cuando compra una propiedad que no tiene protección. Una propiedad, ojo, no tiene protección o sabe que está enferma, y dice, no, aquí yo no me meto. Y eso tú lo logras cuando tú haces un trabajo legal profundo sobre el inmueble que estás comprando. Porque muchas veces compramos por pasión. Y lo peor que puede hacer un comprador y menos un inversionista es comprar con esta. Se compra con esta. cuando tú compras con esta, tú dices, revísame ese título de nave hago una revisión, cuánto son en tus fondos de tanto? un due diligence. un estudio exhaustivo de comprando. Te voy a decir, esa rubia tenisera. No compro que yo no me meto. Y muchos clientes se desgracian la vida por una mala inversión, por una mala decisión. Cuando tú tienes, y después que tú tienes esa decisión ¿es errada, resolver un problema legal puede causarte años. Si lo logras resolver y hace que tendrás que venderlo por nada, así que claro, ¿acaso puedes eh, resolver eso? Entonces, creo que la moraleja y el final del consejo es, busquen un buen asesor. Las tres inversiones que le acabo de recomendar son muy buenas, pero las tres inversiones pueden ser muy malas si no lo hacen de manera correcta. ¿Qué consejo le doy? Búsquense un buen agente inmobiliario y busquen un buen abogado. Y ese mismo agente inmobiliario, si es muy bueno, de repente le puede conseguir un buen abogado, porque ¿quiénes son tus principales aliados? Los aliados son las inmobiliarias, los agentes inmobiliarios. ¿Qué te los recomienda, que, te recomienda, los que te recomiendan. Que te recomiendan a ti. Como vos que me estás recomendando aquí en el canal. Exactamente, porque te dirá a la persona cuál es tu canal. Hombre, muchas gracias a mí. Mi canal es Derecho Inmobiliario en YouTube. Un espacio donde nosotros vamos a hablar de temas inmobiliarios, arrendamiento, compra-venta, corretaje y administración inmobiliaria. Entonces los invito a que me sigan en mi canal de YouTube de Derecho Inmobiliario. ¿Y en Instagram? En Instagram aparezco también como Derecho Inmobiliario. Claro, por favor, gracias a mí por recordarme vayan a Instagram y síganme en Instagram. Si estás viendo tu transmisiones porque estás siguiendo el canal, es, es, es, se vives viendo los videos nuestros en los consejos de mí, pero de repente tú no te has suscrito, eso me está pasando, después tú me das los consejos de ver Esto mi video pero no te suscribas Suscríbete para que puedas ver más contenido, y yo avisarte, pero sobre todo, muy importante, activa la campanita, porque cuando tú activas la campanita, cada vez que hay un video nuevo, o hacemos un like, te llega una notificación, y vas a estar al tanto de lo que está pasando. Y también pues en mi canal, en mi cuenta de Instagram, invierte conmigo. Todos los días subimos mucho contenido. Y yo creo que lo más importante que debes hacer en este momento, si quieres invertir, es invertir en conocimiento. Porque la inversión en conocimiento, en información, es la más rentable de todas. Es la que mejor hoy. Y ahora lo que estás haciendo es haciendo una inversión de tiempo. Porque el tiempo es muy valioso para tú poder aprender. Y luego esta información que has recibido acá empieza a actuar, a tomar decisión. Se viene un 2023 difícil, al borde de una tercera guerra mundial. Yo no quiero ser fatalista, pero lo que pasa en Ucrania está afectando a todo. Ojalá y no pase más de ahí. Pero el de la guerra, posiblemente ojalá y no pase nada. Tú tienes inflación en, en todos los países, en Estados Unidos, en Chile, en Perú. Todo siempre hay inflación, pero inflaciones desproporcionales. Entonces, todo eso tú tienes que tomarlo en cuenta a la hora del de 2023, para que intentas con conocimiento y no vayas Corriendo, y luego, en mi dijiste que me aquí? Sí, pero no diste la crítica chiquita, no pediste el título, no revisaste todo, entonces, yo te dije que lo hiciera, pero también tú tienes que hacer tu carrera. Bernardo, buen gusto buen de verdad que el Cali sin ti no es lo mismo. Cali, gracias a ti y a tu eh, bella pareja que también ha sido muy agradable compañía y muy oficinaria eh, las atenciones. Señores, Síganme, sigan a Leonardo y empiezan a tomar acción para que el conocimiento no se quede solamente en conocimiento, porque el conocimiento, como dice mi amigo Ariel, que no pasa la acción, se pierde. Un abrazo, cuídense.